No ¿Sí? va a YouTube. No. Uy, uy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, iniciamos Quick TV con toda la energía y por supuesto con una mujer encantadora y que llegó bailando, ¿no? Sí, es que la vida hay que gozarla, hay que vivirla disfrutando. Pero para los que no me conocen, yo soy Mariela. Desde, Desde República Dominicana. Dominicana para pa el mundo. Para el mundo, ¿eh? para el mundo. ¿Cómo has traído? Eh, muy no? bien. ¿Cómo inició esa carrera de Mariel? Sabemos que iniciaste a los 16 años, pero antes de eso. Bueno, no, que? en realidad mi carrera no comenzó a los 16 años. Eh, lo que pasa es que con mi primera canción de uh -huh. las 16 y muchas personas es, eh, como tengo eso en mi biografía que compuse a las 16 pero mi carrera comenzó hace dos años y no tengo 10, eh, no tengo 18 aunque me ¿Sí? Seis años, lo digo ah, muy orgulloso. No, joven. lo digo muy orgulloso, pero yo no sé por qué las mujeres se quitan ¿Cierto? la gente los años. ¿Para Mira, qué? Mira, vale más los años en la vida que la vida en los años. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> sí, lo creo, creo que lo dije mal. Ustedes saben ustedes cómo saben? Ustedes saben, ustedes saben. Bueno, vienes con este super álbum al mundo. Cuéntanos, trae ocho canciones y un bonus track. Este álbum, a diferencia de mi primer álbum, es un álbum muy, mucho más latino. Este sencillo que le voy a mostrar hoy se llama Qué mal te vas. Dios, ay. ¿no escuchas el estaba <risas> como que, Dios mío, María, ¿qué le pasó? ¿Qué, ay, ay, ay, ¿Qué ay, ay, sucedió ay? contigo? ¿Qué, sucedió? ¿Qué te pasó? Ay, lo sé. pero qué te pasó a ver cuéntanos no, no, qué bueno no. mira les cuento que qué mal te va si sí es una historia sobre una amiga salimos a cenar y ella acaba de romper con su novio y sabíamos que no lo íbamos a encontrar y le pregunto cuando lo veas qué le vas a decir y me responde nada qué puedo decirle qué mal te va yo ¡Oh! uy uy uy, <risa> uy tengo que hacer una canción que se llame así y obviamente cuando creé la canción utilicé no solamente esa experiencia sino experiencias propias sabes qué me gusta que estás con Gabriel en una canción sí. que he escuchado por ahí que es algo urbano Y en estos días estamos con él Y me gusta que los dominicanos están sacando la cara por su país Y que están claro dejándolo que todo sí. ¿no? luchando, luchando por nuestro país Por la música latina Él hace música merengue <risa> eh, Pero esta vez creo que fui yo que lo reté <risa> a, hacer sí, algo, yo creo que sí. a hacer algo urbano Pero la verdad que es muy chévere esta canción Es eh, un featuring, el único featuring con un dominicano en mi sí. álbum Dominicanos y llegas también con colombianos, hay dos colombianos sí, que es May Bahía y Mauro Castillo Y no hace hay poco hay. estrenaron el video de Demasiado Brutal, Demasiado brutal. Lo es que lo siento no es normal ¿Un vasito, ¿cómo es? Ya todo lo rumora, lo que se sabía va a pasar Y le llegó la hora porque tú me gustas Me imaginas cuánto Pensándolo bien, no hablemos más que te estoy esperando. Me encanta. Eh. Dios mío, esa mujer tiene muchísimo talento. Gracias. O sea, nos va a seguir sorprendiendo seguramente. Claro. Mira, yo me sorprendo a mí misma, yo no me imagino cómo lo dejaré a ustedes ¿Qué tal tú como para de pronto imitar a un artista? Uy, depende del artista ¿Sí? Sí Te tengo un rético, pero es un poquito complicado Ajá. ¿Qué tal si sacamos un papelito, dos papelitos Y la que te salga, la imitas con la canción de ¿Qué mal te va? Me aquí. la pusiste difícil, difícil, difícil ¿Para qué salió uno? No sé quieres este Ah, ¿qué es <risa> Uy, Carol G Pero no la puedo imitar con una canción de ella Bueno, entonces con una de ella No, no creo que la pueda imitar ella Pero yo te lo di todo No, estoy cantando ¿verdad? como yo No <risa> hiciste nada Bueno, voy a cantar una de ella como <risa> que. Estás en la isa, ella, ella Que secreta mea, ella Bueno, voy no, bueno. no, no, no, no, no, A ver, no a ver, a ver si de pronto Es más que fácil que... Marina eh, El pum de la nena pina que era ganada de sinicina algo así el, el, el, pero obviamente que no lo puede hacer como ella porque ella tiene Ayer demasiado que tiene... flow cuando ya le entra lopointeo. el chanteo entonces o obviamente su hala -hala. ese flow se hace con él no bueno, puede, no y de decía que una de Shakira Anita pero no a <tanto> Que me queda de vida, quiero vivir contigo <risa> Ustedes dirán si ¿sí pasó la prueba o no No, no para sí. nada Con para Shakira nada. de pronto sí Con Shakira Y con Shakira sí. de y sí. por ahí Ay, no, no, no. El pum pum de la nena pina. <risa> Bueno, por ahí se hizo el intento Se, se hizo el intento, intento pero peor Me gusta mucho que se acá en Colombia Y que todo el mundo esté recibiendo súper bien En nuestro no, país Gracias a ustedes, de verdad, de verdad Los quiero un montón Ustedes los colombianos se van a reír muchísimo con esta entrevista Ya sé, no, nada, entre, no hay nada que ver Pero bueno, la pasamos chévere Es muy importante Le mando todas las buenas vibras para ustedes Que me están mirando ahora A través de Quick, De YouTube, de Facebook, de Instagram de todas las sus tíos, acá abajo le vamos a dejar mi canal, el canal de Quick De todo el mundo. De, todo, Mariel, de todo el mundo. Pero bueno. No, estamos. Ey, bien? Esto sí. va para YouTube. No, sí Va no, para YouTube. Compártanlo para que vean la invitación de Mario. No. No sufrir, Dios mío. No me pueden ir de aquí sin los no, cantes peor, tu canción. Que mal te va. qué mal te va. que mal te va. Que mal te va. Yo te lo. Dije que te iba a pasar que mal te va que mal te va que tus palabras te ibas a tragar que ya no estoy para ti es que ya no estoy para ti es que ya no estoy para ti yo te lo advertí es que ya no estoy para ti y si pensabas que me iba a morir te equivocaste, yo estoy feliz que ya no estoy para ti. Ay, Dios mío, aquí más de una bica de esta canción. es que ya no estoy para ti, y qué mal te va. Se llama esta canción, y para que los que no han visto el video, ya saben, puedes buscarlo en mi YouTube, canal de YouTube. Eh, acá abajo lo vamos a dejar, ¿cierto? ¿sí? En todo el lado, eh. Emma, lo vamos a postear aquí. Aquí, ahí. <risa> Ahí, producción, aquí, producción. Acá, acá. <ríe> en todo lado. En todo lado. Esperamos que vuelva a Ahí voy a volver mañana. <ríe> Muchas gracias. gracias.